Pero muy buena, agradable noticia la que tú acabas de compartir, Sergio, con todo el público de contacto diario. En esa misma línea, Sergio, eh, saben ustedes que en el día, el próximo día 11 de este mes, pues cuando concluye lo que es este toque de queda, eh, que fue eh, hace unos 25 días, ¿verdad? Pues fue eh, ratificado por las autoridades eh, de, eh, del gobierno, y Se está a la expectativa. Todavía el gobierno no ha definido si realmente va a continuar el toque de queda en la República Dominicana, una medida que ha sido eh, que ha dado sus frutos, sí, que ha sido efectiva sí, sí. desde el punto de vista eh, y así lo expresa en el día de hoy el director del el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skewes. Eh, se expresó hoy diciendo que el gobierno, las autoridades, no pueden relajar las medidas que se han claro. tomado, entre ellas las, la más importante, que es el toque de queda. Porque de alguna manera esto eh, ha evitado que el, el COVID-19 haya causado eh, estrago mayor estrago en la República Dominicana. Yo creo que sí. Yo creo esta, quiero estar de acuerdo con el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, porque ciertamente Muchos hemos criticado la, la, la irresponsabilidad nuestra como ciudadanos del incumplimiento de las reglas que han sido diseñadas por las autoridades, pero eso no quita lo voto. Independientemente de que yo como ciudadano no acoja y acate las medidas que se han implementado para eso, no quiere decir que esa medida, esa acción no sea una medida eh, eh, eh, favorable. Claro está si el toque de queda es a las 7 de la noche tiene que quedarse en su casa, pues eso no, permi no permite ese contacto y esa aglomeración de personas que es lo que busca el toque de queda y es lo que se busca con medida de prevención así que hay que... Las si autoridades fijas, tienen que si tú, mira, si tú te fijas, Víctor eh, nosotros hicimos una flexibilización del toque de queda y, y, es, y se ve tan, tan evidente que nosotros hemos, hemos logrado eh, eso, que en donde se eliminó el toque de queda, países euro en Europa, en Estados Unidos, están asustados por un gran rebro Precisamente, precisamente. Que, que prácticamente precisamente, van a ser ahora. Serio, Romero y Amigos televidentes, en ese sentido, también basa su comentario el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, eh, cuando dice eso. Hay países que han intentado, eh, que han abierto sí. realmente. Entonces trae como consecuencia el rebrote, que es más peligroso que, que cuando inició la pandemia. Entonces, él dice que dentro de los países de América Latina, lo, lo que tenemos eh, un mejor control de la pandemia hemos sido los dominicanos. Claro, claro. claro. Eh, incluso, América Dice no con, con estadística. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, quitan el toque de queda, abren, se produce un rebrote y se intenta de nuevo volver. Mientras tanto, nosotros... Desde que se dio la voz de alarma de marzo o abril, comenzó el toque de que jamás se ha quitado. Se ha ido flexibilizando, pero se ha mantenido. Entonces él entiende que eso es una medida que ha surtido sus efectos y, y, y dice que, no, que, que ojalá que las autoridades nos relajen. Las medidas sobre todo. Estamos en la antesala de lo que es el fin de año, la Navidad y Año Nuevo. Eh, claro, son días festivos pero que usted quiere? Yo eh, creo eh, visto que lo que debe de el mensaje que le vamos a mandar y dar en claro yo creo que no es lo correcto el, Así el mensaje que, que la... le vamos a mandar a la, a la ciudadanía es que verdaderamente cumplan con lo que es la navidad una celebración en familia una celebración con los suyos una celebración que eh, tiene sentido cuando tú compartes con tu con tu familia o sea con tu familia que no hay necesidad de salir a las calles a desbordarse y a hacer y a hacer cosas eh, que van a después a lamentar en, en enero. Sino ya un llamado a la celebración en familia. No vamos, no no estamos diciendo que no se celebre la navidad jamás. Pero ser, y, y, vaya y, y, a los cimientos. Lo, normas tiene que ser. porque Hay quiero hacer un hincapié. Tienen que ser igual para todo el mundo. Por ejemplo, el sector el sector más afectado de en esta situación ha sido el sector artístico. Sí. que ciertamente no ha podido volver eh, a reactivarse de ninguna manera, porque uh -huh. recuerden que los artistas pues montan eventos multitudinarios, y eso es lo más peligroso en este momento. Ahora bien, es como decía uh -huh. por ejemplo Vladimir de Ilegales, Yoli Ventura el mismo Pochifamilia, Familia no ser expresándose, <risa> que pidieron a las autoridades que lo dejen trabajar. Ahora bien, si no se pueden hacer fiestas, tampoco se puede hacer un mitin, serio. Exacto. Tampoco los políticos hacer sí, que, lo, que lo han hecho. Entonces claro, entonces con eso hay que ser muy cuidadoso. Si tú dices bueno, pero los artistas saben que no se puede, sí, pero lo saben. Pero los políticos saben que no se puede y son Ajá, los que están llamados a la regla. Si los políticos pueden, es lógico, es lógico y normal claro. que los artistas reclamen su espacio porque, oye, se van a morir de hambre. Entonces mm. hay que ser muy equilibrado con eso. O sea, y finalmente con respecto a mi comentario, yo quiero referirme a la <coughs> precisamente a la última pregunta que le hacíamos a Rafael Soriano, y es con respecto al llamado a paro. Eh, que creo que el próximo 24 tienen previsto llamar el movimiento popular y, y el Falpo específicamente. Y en, la, en el fin de semana pues se dio un, un intercambio de, de impresiones entre el, el miembro del Falpo y el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero donde eh, el, el Falpo decía que lo poco que se ha conseguido aquí en San Francisco de Macorís se debe al, al, a la lucha que ellos han llevado históricamente a San razón. Francisco. Exacto, correcto. Pero le responde el senador de la provincia. ¿Eso también tiene razón? Es cierto, le da la razón, es cierto. Los lo pocos que tenemos en San Francisco de macorís que se ha logrado, los pocos que tenemos es gracias a esa lucha que ellos han librado. Pero, Pero también lo, le digo... Hemos perdido mucho, mucho, sí. Lo mucho sí. que no hemos conseguido pues sí. el producto de ustedes también. Porque para nadie es un secreto serio que nosotros tenemos, por ejemplo, un parque industrial aquí porque los inversionistas han manifestado que no llegan a San Francisco productos que en San Francisco eh, eh, un año, un año te hacen 10, 15, no, no, 20 vueltas no, no. empresas ¿No? se han pues ido porque, de aquí que se han ido y si se van no van a llegar entonces esos son de los, de los detalles que hay que, tener, hay que tener claro en eso entonces yo creo eh, que el movimiento popular tiene que pensarlo muy bien porque claro. estamos de acuerdo hay que reclamar justicia para ese joven valioso que, que, que mataron aquí en San Francisco de Macorís en un movimiento vulgar. Pero no es la vía, miembro del la mira, mira, yo, yo estoy de acuerdo, de acuerdo contigo en ese se se sentido. Se lo parece es justicia. Lo importante de esto es que si el caso se mantenga abierto y se le dé seguimiento para que el responsable o los responsables paguen por ese hecho. Ahora bien, Pero yo creo yo, cerrar una ciudad como San Francisco de Macorís no, en, no. este, en este preciso momento donde se tienen grandes expectativas de cosas que ya están eh, a punto de anunciarla y que dando el seguimiento como lo ha hecho por ejemplo el propio senador que se ha, se ha entregado sí. el golpe de llama para que ese tipo de, de cosas ah. lleguen a Macorís no creo que este sea es el momento ah, ahora, ahora sí. pues, sé justo si quiere ser feliz sé justo es lo primero ahora bien me gustaría ver a Falpo también porque yo sé que eh, es una lucha eh, que sí, que todos queremos la justicia y que todos queremos que, que se busque el responsable de la muerte de Vladi. pero también el Falco debería de, de, de pedir la, eh, que, que en cada movimiento de huelgario que se alma aquí hay un muerto y nunca ha aparecido el Falco defendiendo ni buscando quién mató quién se eliminó ese muerto, el, muchacho, el jovencito que murió camino a la universidad con un tiro que entró, que entró sí, en un sí, movimiento sí. huelgario en, en el guagua, la, el, es, el, el, el la guagua, la ese, yo no he oído yo no he oído que han hablado de ese joven, yo no he oído hablar de todo de lo que yo tengo viviendo más en San Francisco de Macorís, cada movimiento de huelgario hay un muerto que no ¿A es, que es, no es, es el, de Falco, que no es de Falco, en todo, en todos los movimientos. Ahora bien, no he visto al Falco haciendo una caminata, haciendo este, esta presión para buscar el culpable de, esa, de ese ciudadano común y corriente que murió en un movimiento huelgario. se lo que ese comentario no quiere decir que estamos no, justificando. No, no, de no ninguna manera. pero me gustaría no que esté justo. Usa, que los todos responsables los que busquemos exactamente. de la muerte de ese joven de Vladimir, sí. tiene que estar pues. Y tiene que pagar. Tiene pero que pagar. si convocamos a otra huelga, es para aportar otro muerto. Ah, exactamente, y ese muerto se va a quedar impune también. Como se si han quedado impunes todos los muertos que ha aportado las huelgas en nuestro, en nuestro San Francisco de Macorís que no solamente Vladis es el único muerto hay muchos muertos que pues, tenemos que reclamar también que eso que eso se cumpla porque ser justo es lo primero Entonces, si quieres ser felices vamos, vamos a dejar que si nuestros representantes que tenemos tienen todo el interés y así lo han mostrado en que cambiar la cara a San Francisco que es el Falco que sea el Movimiento Popular que se sume y que apoye claro. esas acciones que se van a hacer pero hay nada a interferir en que este pueblo pueda... Y que, y que lo necesitamos que para el localizado. equilibrio. Claro, lo necesitamos lo que, para el equilibrio. Claro que sí, claro. Pero de eso entrar en, en, en, no, en estos no creo, asuntos... No creo que, que sea un, lo en, mejor. La situación de pandemia que vive el país, y San y, y, y, y, Francisco de Macorís. Eh, recién instalado un gobierno. Sí, sí. Está dando, no, muestra, está dando muestra de que eh, tiene planes y hay sí. expectativas de que quiere hacer las cosas diferentes. No, te voy a decir sincero, mi opinión, este no es el momento. Entonces, así que yo espero que, que nuestra gente de nuestros amigos del movimiento popular y del falpo, pues entiendan que ciertamente este no es el momento ni para huelga ni para friccionar ni crear conflicto. No, no. Con hemos, todo, estado paralizado. hemos estado paralizados, hemos estado paralizados un año. Así es. Sergio, vamos a una pausa, Mr. Edward, y al regreso vamos a ver si podemos ver algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de la De le cambio que en breve estaremos de regreso con ustedes.